Seguro todos recordamos uno de los mejores programas de México, e incluso fue tan famoso que gente de otros países también lo recuerdan, Hablo del Chavo del 8, un programa que fue dirigido por Roberto Gómez Bolaños, quien también le dio vida al personaje del Chavo. Como todos sabemos en el programa destacaban varios personajes, entre ellos el Chavo, Doña Florinda, Kiko, la Popis, Don Ramón y la Chilindrina, que por cierto es sobre ella de quien vamos a hablar el día de hoy, muchas personas se preguntan el por qué nunca salió la Chilindrina en el Chavo del 8 animado, si ya había salido en el original. Si bien para poder darles la respuesta, tenemos que regresarnos unos años atrás, en donde aún se transmitía el Chavo del 8 original, el primer capítulo del Chavo del 8 original, fue el 20 de junio de 1971 y el último que se transmitió fue el 6 de enero de 1980 contando con 290 capítulos en total, y bien el programa llegó a su fin por muchos problemas que tuvo Roberto Gómez Bolaños con los demás personajes, entre ellos con María Antonieta de las Nieves quien le dio vida a la cilindrina. ella fue una de las personas que se salió del proyecto debido a ciertos problemas que tuvo con Roberto Gómez Bolaños cuando ella se salió le pidió permiso a Roberto para poder usar el personaje de la Chilindrina en sus eventos, y en su circo, si se preguntan el por qué le pidió permiso, se lo pidió porque todos los personajes del Chavo del 8, fueron creados por Roberto Gómez Bolaños, por lo tanto a él le pertenecían originalmente los personajes dentro y fuera del programa, por lo tanto Roberto aceptó que ella siguiera usando el personaje en eventos personales de ella, sin embargo le prestó el personaje, más nunca se lo regaló, fue entonces ahí en donde empezaron los conflictos, ya que hubo un tiempo en el que a roberto gómez bolaños se le olvidó actualizar el registro de sus personajes es decir no pagó para poder volver a registrar sus personajes para que le siguieran perteneciendo a él fue ahí en donde maría antonieta de las nieves aprovechó las circunstancias y ella pagó para poder registrar su personaje de la chilindrina a nombre de ella en ese momento el personaje de la chilindrina le dejó de pertenecer a roberto gómez bolaños cuando el primer capítulo del chavo del 8 salió al aire en junio de 2006 la mayoría de la audiencia esperaba ver a todos los personajes del chavo del 8 original y efectivamente estaban absolutamente todos los personajes a excepción de uno la chilindrina y ahí es en donde se preguntan el por qué la chilindrina no estaba en el chavo del 8 animado la respuesta es clara porque el personaje de la chilindrina ya no le pertenecía a roberto gómez bolaños para poder usar un personaje en un programa debes de contar con todos los permisos del personaje por lo tanto como roberto ya no contaba con ciertos permisos para para usar a la chilindrina, no la usó, aunque un dato curioso en entrevistas, que le han hecho a María Antonieta de las Nieves, ella ha dicho que Roberto Gómez Bolaños, tenía el derecho de usar el personaje, y si él no lo usó esa ya era decisión de él, si lo resumimos todo, en pocas palabras, la chilindrina no apareció en el chavo del 8 original, porque ya no le pertenecía a Roberto Gómez Bolaños, hemos llegado al final del vídeo, dime qué te pareció, y hazmelo saber en la caja de comentarios, esto fue una producción de arroba 7 oficial en representación de curiosidades élite.